Hola, buenas tardes, me llamo Marc Giroir de Canadá y estoy aquí en Colombia en este espectro, congreso de espectro para intercambiar con otros países sobre el tema de política, de espectro a nivel internacional lo que vamos a ver en el la conferencia mundial de radiocomunicaciones de me gustaría decir, agradecer a la ANE para organizar este congreso, es un evento fantástico para intercambiar. Intercambiar es muy importante porque podemos comprender los aspectos que quizás no, no tenemos experiencia en que porque no, no estamos enfrentamos estas situaciones. Y también eh, hablan todos, eh, se puede intercambiar las. Es muy importante de tener diferentes fuentes de información de poder hablar con los, los actores dentro del país, a nivel internacional, en Canadá. Entonces este intercambio es fantástico y era una muy buena esperanza para mí. Entonces, muchísimas gracias.